Ya. Seguimos en la muralla. Ahora estamos bajando. siempre para allá es como la sección es una fila enorme. Nosotros planeamos llegar a la base que está como una guatita más allá y a empezar a devolvernos. Quizás lo ideal sería llegar hasta arriba arriba, pero no creo que tengamos suficiente tiempo. Y es como todo básicamente lo mismo. O sea, es como estructura. Creo que lo más impresionante es verla como en general, ver que llega así hasta como arriba, arriba y que es brígido, o sea, que estamos aquí, como decía Gonzalo, es una cuestión que está hace un montón de años aquí y sigue y permanece en el tiempo, entonces eso es, es bastante impresionante, entonces igual es, es bien loco y como verlo así en un grande escuático, estar aquí es como como que ves un fuerte y es como choro, o sea pero es como lo mismo siempre así que uno va caminando tranquilo eso es bueno anda no sé si se ve tal vez no pero ahí arriba ven como una cosita que está más arriba para el lado hay como unos signos chinos que probablemente dicen como Wan Chan o algo así pero no alcanzo a leer bien pero es como el renca la lleva de la muralla china así que renca la lleva de la muralla renca la lleva chino está ahí Vicky Barahona, sabemos de dónde lo sacaste, lo sacaste de ahí. Los chinos te ganaron. No era por Hollywood, era por la muralla china. Así que aquí estamos, somos felices, es bacán. ¿Vale la pena visitarlo? Sí, vale la pena visitarlo, es china, es la gran muralla. Es una cosa de la humanidad vigiar. Pero creo que es más impresionante el paisaje, ¿cierto Gonzalo? Sí, está increíble, está en la raja. Como el paisaje... No termina nunca. No, <risa> no termina nunca, sí. Es como el típico paisaje chino de las poemas. Así como voy a visitar a mi amigo la nieve por lipo. No realmente, no sé si existe ese poema. Porque venía a Lipo. Limpo. es ¿Eh? ¿Eh? un ¿Personaje? actor ¿Este ¿Eh? chino muy famoso? Sí. Huh. Es un arreglando de escuelas Que se uh. llama como el personaje del libro. Ah, no sabía. Eh, pero, pero si sí, es como el típico paisaje, así como blanco y las montañas y la nieve, y por ahí debe haber uno o dos chinos subiendo el cerro. Que es mucho mejor que en verano. ¿Sí? que en verano va a haber mucho calor. Mm. sí de hecho, nosotros no tenemos nada de frío. Así que suban las escaleras porque así se les quita todo el frío que puedan tener. Sí. Aunque haga frío. Y está como el paisaje nevado y, y no hace calor y no está lleno de gente, ¿cachai? Es bacán. Así que vengan en invierno, vengan en invierno o a lo más en primavera, no vengan en verano. Así que eso, la muralla china con ustedes.